Hello, hi, buenos días y Este es un nuevo en del canal Pero antes de comenzar Te invito a que te suscribas al canal Le des un like a este video Y compartas este canal Con todos tus amiguitos Pero si estás fuera del galón Solo suscríbete Pero ya no serás fuera del alone Porque ahora yo soy tu amigo Ahora sí, sin nada más que decir ¡Comencemos! durante la pandemia, aunque ah, al principio me sentía un poco nostálgico y asustado por el virus y los cambios drásticos que se dieron de un día para otro, pero ahora me siento un poquito asustado, pero mejor porque ya sé manejar mejor la información sobre el tema. Les confieso que en la primera semana me sentía muy congestionado por las noticias del virus por la virtualidad y toda la transformación que se generó. Porque mi rutina antes de la cuarentena era que cuando llegaba del colegio, descansaba un ratico y después iba a jugar con mis amigos. Otros días iba a mi clases de básquetbol y otros días iba a hacer planes con mis papás. Ahora sí, vamos con el video. Al principio de la cuarentena no sabía qué hacer, así que lo único que hacía era comer, estudiar, jugar, ver televisión, comer, estudiar, jugar, ver televisión, comer, estudiar, jugar, ver televisión, comer, estudiar, jugar, ver televisión. Entiendo, entiendo, es un círculo vicioso, sí. Pero poco a poco fui descubriendo muchas cosas durante la cuarentena. Después descubrí que podía hacer muchas cosas productivas durante la cuarentena, como investigar, meditar hacer juegos caseros y una nueva forma de celebrarle los cumpleaños a tus amigos y también sacarle provecho a tus proyectos, como yo que pude hacer este canal de YouTube. Después hubo un poco de reactivación y las cosas cambiaron. Ya podíamos hacer más cosas en los fines de semana y salir un poquito más. grabé este video porque me di cuenta que era feliz antes de la cuarentena, pero eso no significa que no sea feliz ahora, sino que no me había dado cuenta qué tan feliz era antes, porque aprendí que ser feliz es más una decisión personal. Sí, extraño a mis amigos, a mis familiares, a mis profesores y todo lo que hacía antes de la pandemia, porque valoro un montón aprovechar el tiempo en casa, y disfrutar a mis padres y todos los momentos que la vida me ofrece. Bueno amiguitos, esto era todo lo que les quería contar, así que los invito a que se suscriban al canal, le den un like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si están por el ver alone, solo suscríbete, pero ya no estás por el alone porque ahora yo soy tu gran amigo. Así que nos vemos mis queridos amiguitos y espérenme para un próximo video.